Buenas a todos, gente. Me veréis un poco sudaete porque hace un calor y estaba limpiando Uy, de enfermos, pero un calor de morir. Supongo que será en toda España, no sé dónde iba yo, pero así que me voy a callar la boca, ya y vamos dentro del día. Hoy tenemos reaccionando otra vez a las mejores jugadas de Valorant. Sabéis que esta es una sección en la que reacciono a los típicos vídeos de highlights. Y nada, hoy tenemos aquí un vídeo de Back to the Game, el canal Back to the Game. Ya he reaccionado otra vez en mi canal a este canal. Está bastante bien, hace buenas recuperaciones. No son muy largas, 10 minutitos, y nada, espero que la disfrutéis, así que vamos dentro del vídeo. Vale, tenemos a Phoenix aquí en Heaven. Vale. Va a salir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Manos arriba. Este es el mismo tío, el mismo tío. No de nuevo, hermano. Sí, estoy estoy ¿Qué? Ese tío es Dios. Oh, qué guapo el franco así, eh. Tiene un color rojo. Buena. Se ha hecho dos. Uf, qué buena. Uf, qué buena. Uf, qué... Prometo que es uno de los mejores EIs que he visto en mi vida. Más bonitos. ¿Eh? Le pasa uno Le pasan dos Le pasan tres Le pasan cuatro El spray muy bien, el spray muy bien Muy bueno ¡Oh! Guardel, guardel es una puta locura De jugador De TSM O sea, una locura, eh. ahora lo veréis Muy bueno con el sniper Espérate porque esto va a ser lo bonito Esto va a ser lo bonito No utiliza ni a ulti ¿Para qué? ¡Oh! Es muy bueno guarde Es muy bueno guarde Además guarde lo bueno que tiene que esto es en rangos altos ¿Sabes? No lo está haciendo contra platas ¿Veis? Lo está haciendo contra peña de... Radiante ponía, creo. Ya sabemos todos que la rumba es... ...demasiado dura. Ya tenemos a Prix, de Exo. Un jugador también, le conozco. ¡Oh, madre del amor hermoso! Madre tiene amor hermoso. La gente está enferma, eh. Está peteando, ¿no? No está jugando. Qué buena. Muy buena. Queda uno. Oh. Bueno, a ver. No ha sido una locura. Pero está bien. Ah, está bonita, uh, la triple. Okay, Madre mía, este clip tiene calidad de 2002. Se mete directamente. ¡Oh! me encantan la, las kills así. ¡No! Oh. Esta pibe es una máquina. Este tío de ayer. Ah. Oh. Se va a hacer el último. Qué bonito es, tío. Hay gente muy buena, hermano. No, no, no. Saca la ulti, saca la ulti, saca la ulti. ¡Saca la ulti! What the... What the... Qué cojones. No creo, no creo, no creo. Ay, Dios, madre de la hermoso, el mozo ha sido esta mierda, tío. Muchas gracias, Javier Givar, por suscribirte a YouTube. Te quiero. <ríe> Buenísima. ¡Madre, amor hermoso! ¡Madre, del amor hermoso! ¿Y por qué se ha quedado sin paso? No, se lo hace. Rams, volando. Muy bien. Es el Marvel, ¿no? Ah, no, sí, no otra se llama. Ah, no, es Marvel, vale. No sé quién es este jugador. Tiene pinta de ser bueno, eh. Tío, yo nunca voy así, tío. Siempre voy mirando CT y me acomodo de la espalda, tío. Se la hace. Uf. Buen tiro. Sí, con que no, con que no ataquen la bomba ganan. No, por favor. Han ganado, han perdido, han perdido. La madre del cordero, por un segundo, qué tonto el del otro equipo, macho. Bonita, me encantan estos tiros, tío. Desde de... Zeta Helen son preciosos, porque solo ven la cabeza. Ahí lleva dos. Quedan tres. Dos pa' tres. Parece que se si quiere hacer el ace. Se lo va a hacer. Uno para tres. Uno para tres. Bien, se va primero. Se va el segundo. Todo, mochas, tío. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Muy bien jugado, tío. La mejor jet va a ganar. Porque se han tirado la última o algo. <risa> muy buena. Sí, van a dos con la ulti. ¡Qué buena! Muy buena. Este chico ha salido antes, el TGCN este. Tiene one way. Se lo va a hacer a dos cinco. Es un one way, tío. Se lo va a hacer. No, a lo mejor no, eh. Han quitado la posición esta. O sea, el orbe. Lanza veneno muy bien tirado no pueden cruzar, corta. Encima se han cargado dos, o sea, están muy jodidos. Tienen que rotar a vez. Vale, les ha visto que siguen ahí. Muy buen tiro. ¡Oh, muy bueno! Muy wallbang. Tenemos aquí a Dunk. Bueno, está espeteando al Lord uh, cool killer No, no se verán las caras de la peña, pero bueno, da igual. Prefiero mi cara, ¿no? qué? Okay. Oh, shit. <laughs> oh, shit, ¿por Tampoco para tanto, ¿no? Se o sea, arriba. Holy... ¡This is ¡No! dope! ¡One enemy remaining! ¡No! way! ¡Oh, my God, it didn't kill. oh. You're fine. Play bomb. You literally can't lose. Oh! La pilla por un segundo, eh? No. No. Oh, <laughs> no. <laughs> Qué malo, tío, el otro. Malísimo. Oh. oh. Se va primero. Muy bien. Odio el orbe de reina, eh Te lo digo de verdad Me parece la mayor mierda Que hay en el planeta, tío Se lo lleva Con un poco de petada, ¿no? Se lleva a otro ¿Está cuántos FPS juega? 5. O sea, FPS ping ping Apetadísimo Qué buena, tío Yo a su... Esto A su ping no mato, eh Es peñas que es buena, tío Y... Pongas el impedimento que pongas What the? Lleva hacks. lleva hacks Lleva hacks. Lleva hacks. Oh oh. Hostia, qué malos. Hostia, qué malos los otros, loco. Muy buena. Que hacían dos en heaven también, digo yo ¿sabes? eh. Tercero se lo lleva. El Brimm sube ahí tranquilita. Venga conmigo, bud, let's go. Vamos, let's go. run it, let's go. <risa> Se va a hacer el ace. Está más claro que el agua. Porque ahora van a rotar a ellos por CT. Estaba claro. Y se los va a pillar, se los va a comer. Primero. Muy bien, como sube la cabeza, tío. Muy bien. Me encanta la gente que tiene un buen aim en este juego, tío. Muy buena. Vamos aquí a Da Respetando a Talos. Contraréis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. <laughs> Cuatro, loco. Como asume la idea así, grito No No, por please Muy buena Justin vive Como suena su arma distinta, ¿no? Oh, oh muy buena Aguanta el orbe Muy buena Aguanta el orbe Muy bien el Tyfer. Ahora lo pilla Ahora tan De veras Se coge Oh dios Oh tiene los dos en A loco a los dos loco ¡Qué bueno el pibe este con el over. ¡Oh, shit! Tiene otro en el mismo sitio. ¡Oh! ¡Qué buena, bro! Ay, ah, este cómo se llama? Este es buenísimo. Este es muy bueno. Jugador de counter creo que era. Madre mía, buen hermoso. Dime tú cómo matar a ese sin ver. Oh. Es que, tío, es una locura. Van para A, Me gusta Arsen, chavales. Me gusta ahora solo, ¿sabes? Antes no. Tíratela eh, tírate la E. Eh. Muy buena, muy buena, tío. Muy, qué bonita. No podrías haberlo hecho mejor. No podrías haberlo hecho mejor. No podrías haberlo hecho mejor. Qué máquina. Buah, de ahí ve además. Recarga, recarga, recarga. Uf. Cógela, eh. Uh, no. no hace falta ni... No, no hace falta. Muy buena. Ahí. Esa es. Oh, Qué buen qué buen Mira, lleva el mismo teclado que yo, tío. El mismo mismo, eh. Lo que pasa es que tengo otros colores. ¡Dios, este hombre bro! Qué bueno el omen, bro. Qué <risa> bueno. Oh vale, esto Dios, me lo han hecho Dios, de veces. Esto me lo han, han hecho Dios, de veces. No. Nah. Ah. Oh o sea, vale, 4K. ¡Dude! ¡Pum! Para ganar la partida. Muy bien. No tengo más que añadiros. Simplemente que os quiero mucho. Que sois unos máquinas. Que espero que le deis más apoyo a los vídeos. Simplemente suscribiendo Dejando un like. Un comentario. Lo que veáis. ¿Sabes? Pero todo eso me ayuda a mí a seguir con esto. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. El miércoles. Ya sabéis que tenemos vídeos miércoles, viernes y domingos. Y no sé lo que traeré de momento. Pero yo creo que valoran. O a lo mejor Fortnite. No tengo ni idea. Así que lo veréis la semana que viene. Un besazo. Y nos vemos por ti.